El Tribunal Colegiado de la Provincia de Duarte impuso este jueves 2 millones de pesos como garantía económica a un joven que está siendo juzgado por el hecho de asaltar a una jueza en este municipio de San Francisco de Macorís. Se trata de Gregory Sánchez Gil Titi, quien provocó fracturas en el hombro a la magistrada Aleida Jiménez, luego de arrastrarla para despojarla de su cartera cuando ésta salía de su residencia ubicada en la calle Ingeniero Guzmán Abreu, en este municipio. Este hecho ocurrió en el mes de enero del pasado año, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El abogado Freddy Faña, representante del imputado, consideró injusta la variación de la medida preventiva por una garantía de 2 millones de pesos esos